...vamos a estar los vigilantes de, la, de las variables macroeconómicas... ...y que cumplamos el programa que nos estamos planteando... ...y si esto es así, por supuesto, nosotros vamos a crecer ...y vamos a poder garantizar un segundo aliado. ...caso contrario, ¿verdad?, caso contrario... ...si se aparece cualquier fenómeno, que no estamos libres de, de que ocurra esto... Eh, tendremos que revisar las proyecciones y tendremos que mirar eh, que este eh, segundo aguinaldo no se cumpliría. Ya lo adelantaba el ministro de Economía Luis Arce Catacor el pasado 16 de marzo de este año. El pago del segundo aguinaldo debe verse con mucho cuidado teniendo en cuenta varios factores, entre ellos el climatológico. El jueves 15 el titular de Economía aseguró que los datos de julio del 2015 a junio del 2016 que se utilizan para medir el pago del segundo aguinaldo serán dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística a finales del mes de septiembre o a principios del mes de octubre. Las proyecciones que teníamos apuntaban al 5% y decíamos también claro en cuidado, este año se va a dar el fenómeno niño-niña consecutivamente y lamentablemente eso es lo que hemos ido verificando en la práctica. Por eso es que nosotros... Hemos disminuido nuestras expectativas de crecimiento y, por supuesto, nosotros mismos tenemos la duda sobre si va a haber o no va a haber el segundo reinado.